Los residentes del ensanche águila aquí en San Francisco de Macorís se lanzaron la tarde del pasado miércoles a la calle para exigir la solución de varias problemáticas que afectan a ese sector. La de acá es muy lamentable. En este momento estamos exigiendo al señor alcalde, ya que en varias ocasiones no han contestado a él, para exigirle la construcción de aceras con seres, el malestar del balé. Y así también como lo, es, lo que es la renovación de nuestro sector Lamentablemente estamos de manera pacífica haciendo los llamados al alcalde de alegría o de lo contrario, de esto es respuestas respuesta dentro de, de destruir un mes que tenemos que lanzarnos a la calle a cerrar lo que es la Avenida Libertad y la calle Cabo Navo. Que señor alcalde... Esto, esto está incaminable. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.